Hola, hoy vamos a hablar de lo que son servicios en red, vamos a hacer una introducción. Es una lección muy importante, así que quiero que prestéis atención y si tenéis alguna duda me preguntéis. Y en concreto nos vamos a referir a lo que se conoce como arquitectura, cliente, servidor. Lo habréis oído algunas veces, tal vez no sepáis muy bien de qué se trata. Bueno, significa que dentro de una red... La red puede ser tan pequeña o tan grande como queramos. Vamos a tener clientes, en plural, y un servidor que es el que ofrece los servicios. El servidor los ofrece y los clientes van a hacer uso de esos servicios. ¿A qué servicio nos estamos refiriendo? Por ejemplo, podría ser el servicio de páginas web, que todos conocéis. Podría ser también un servicio de correo electrónico... Podría ser un servicio de videoconferencia, bueno, hay montones de servicios que se pueden ofrecer a través de la red. Bien, pues tanto el cliente como el servidor van a ser equipos informáticos y como tales van a estar compuestos de un, de un hardware. En el caso, y, y por supuesto también de un software, sabemos que no, no pueden funcionar uno sin el otro. En el caso del cliente, pues vamos a suponer aquí que tenemos dos clientes que son representados por dos PCs de escritorio. Y en el caso del servidor, bueno, os he puesto aquí solamente una torre sin, sin monitor, sin teclado, para que os hagáis la idea de que el, el servidor no va a ser algo que los, al que los usuarios, eh, que estén utilizando los usuarios y viendo en la pantalla. ¿vale? Los usuarios estarán aquí en, en la parte, del, en los peces del cliente. Bueno, van a ser, además, los clientes los que realicen las peticiones al servidor. Y el servidor, si tiene el recurso que se le pide, pues se lo transmitirá a los clientes. ¿vale? Pero siempre es el cliente el que inicia la conexión hacia el servidor. Vale, y a nivel de software, pues por supuesto necesitamos un sistema operativo en cualquier equipo, ya sea en el servidor como en el cliente. Y vamos a tener también, y esta sí que es la diferencia, una serie de programas que son distintos en el servidor y en el cliente, en el servidor se llaman programas de servidor o software de servidor, como por ejemplo si estamos trabajando con, el, con un servicio de páginas web, va a haber un servidor web en el equipo servidor, mientras que en el cliente habrá unos programas que se llaman clientes, cliente web y otro cliente web en este, si estamos trabajando con un servicio de correo electrónico, pues tenemos, tendremos en el, en el equipo servidor un programa o un que se llama servidor de correo, mientras que en los clientes tendremos el programa correspondiente, que es el cliente de correo electrónico. ¿Vale? Parece simple, no es difícil de entender, pero hay que tener las ideas claras, lo que es el servidor, lo que es el cliente, y que la, la principal diferencia es que en el servidor tenemos unos programas de servidor o aplicaciones de servidor mientras que en el cliente tenemos software de cliente y son distintos. El sistema operativo no tiene grandes diferencias pero las aplicaciones que tenemos de servidor y de cliente sí.